Miren, quiero ir al punto de inmediato. Actualmente yo estoy consiguiendo ingresos pasivos de manera orgánica y esto es lo que te quiero enseñar. <ríe> Muchas veces nos centramos en un proyecto como este y pensamos que por el simple hecho de adquirir un curso llegamos a generar ventas. Y lo cierto es, es que si no lleva tráfico a lo que sería tu página de captura o a tus redes o donde tú eh, pienses tener eh, un espacio para catalit, Obviamente no vas a hacer ventas, entonces sí o que sí hay dos métodos: métodos de pago y métodos orgánicos. Quiero hablarte del método orgánico ahora. Fíjate, yo creé una página web donde yo de forma recurrente pues subo artículos vinculados con lo que serían las formaciones que yo comercializo. Vean, estos artículos están posicionados a través de lo que es la técnica del SEO, que significa Search Engine Optimization. Bien, y usted me dará, ¿y qué es esto? Bueno, para que tengas una idea, vamos a entrar en un navegador diferente y vamos a entrar en una página como incógnito. Y por ejemplo, vamos a escribir este título, Mejores YouTubers Fotógrafos. Ok, entonces lo escribo acá. Le doy Enter y si te fijas mi página aparece en los primeros lugares si le quitamos esto vamos a ver en qué lugar aparece aparece bueno aparece en la primera página también pero si te fijas es una página web que está posicionada en comparación con a lo mejor páginas eh, ya de alto calibre por así decirlo y esto es un simple blog que yo he hecho en mi casa junto con mi familia que tú también puedes hacerlo entonces cómo funciona esto y aparte te comento cuando la gente entra acá también puede ver los cursos que yo también hago ya de modo como infoproductor y eso sería también eh, un paso que te recomiendo que des que no solo te quede como a filosofía. ya. Busca a lo mejor cualquier tema que te interese y tú puedes crear un infoproducto de esto con poco recurso incluso. Pero bueno, la gente entra, como lo ve aquí, y puede comprar una de mis formaciones que están alojadas en Hotmart. ¿Y cómo funciona esto entonces? John, explícame cómo es el SEO. Bien fácil, mira. Esto que ves aquí es WordPress y obviamente debes de conocerlo. Si no, te animo a que hagas un curso sobre este SMS. Y el plugin que tengo instalado es el plugin que se llama SEO. Java SEO, que es este plugin que tenemos acá. Lo ves acá. Con este plugin instalado, yo puedo ya tener una idea más clara de lo que es el SEO o cómo aplicarlo a un artículo en concreto. Bueno, vamos a entradas. Le doy un clic acá. Aquí está. Vamos a ver el mismo post que es este. Vamos a darle a... Edición, vamos a ver aquí, no, aquí tampoco es <ríe> nada, no, ¿dónde está? Ah, es aquí editar, disculpe. la que cario perfecto aquí está entonces este fue el post que yo creé este artículo que está posicionado entonces mira prácticamente es tú tomar un título y ese título esa eh, palabra de cola larga como se le dice en el término del seo tú distribuirla en diferentes párrafos de forma estratégica verdad que tú siempre hable en uno o varios párrafos sobre esta frase. Entonces, luego al final el SEO tú se lo aplica a través del plugin que te he mencionado. Mira aquí, este es el plugin de Yoast SEO. Te lo voy a emplear para que lo puedas ver. Te da una vez recomendaciones de si ese artículo eh, está bien posicionado. Si a lo mejor no lo está, por ejemplo, pongo aquí algo diferente, mira cómo automáticamente ya te pone ese signo. Bien, eh, control Z, que no se quiere poner. Listo. Entonces, mira, esto es el título, como ves acá. Esto tú lo cambias, tú puedes cambiar el título, tú puedes cambiar cómo sería el slope, que prácticamente viene siendo... Eh, la dirección de la página web, en este caso de este artículo en cuestión, y la descripción cuando la gente entra. Cuando la gente entra a la página en cuestión, acá. Fíjate. Esto es lo que ven. ¿Y lo ves? Entonces, todo esto tú lo configuras acá. Y este mismo programa, o este mismo plugin, te va dando. Lo mejor es tips verdad para que tú apliques el SEO y prácticamente eso es todo bien con respecto a la creación de digamos cada artículo si a lo mejor tú no tienes experiencia en lo que es el copywriting que en términos simples es el arte de persuadir con las palabras entonces tú puedes contratar a personas que te puedan hacer eso por ejemplo tú puedes entrar a la página iber y es lo que yo hago por cuestiones del tiempo muchas veces que contrato a personas que me creen artículos, claro. Yo le doy el listado de lo que yo quiero y obviamente le pago. Por ejemplo, hice eh, esta persona. Ya yo le ella me ha eh, trabajado muy buena, entonces ella hace siete artículos de 500 palabras en español. Y yo solo lo que le hago es, es que le mando dichos artículos en eh, los eh, títulos que es lo que yo quiero y ella me lo redacta. Y eso lo va a hacer aquí lo coloco acá y listo eso es todo eso es la esencia del seo y eso produce lo que es tráfico orgánico si tú no quieres invertir en, en publicidad porque no tienes ingreso no tienes dinero entonces tienes que hacer este trabajito bien y bueno ha sido todo espero que te haya ayudado y que lo más importante es que lo puedas poner en práctica si solo ves esto y no tomas acción obviamente eh, no vas a conseguir resultados Los resultados se consiguen cuando tú decides hacer cosas diferentes y esto sé que te puede ayudar muchísimo como lo ha hecho conmigo. Yo te bendiga mucho y hasta aquí estos pequeños consejitos del CEO.